Vamos a hacer un speed test DVD original contra streaming pirata, ¿vale? A ver qué es más rápido. Y eso se hace así: ponemos el DVD y con el navegador ya abierto buscamos lo que tengamos que buscar y miramos qué es más rápido: si el DVD o la versión pirata. Y también. Eh, hemos dado un poco de ventaja al DVD ya que lo tenemos comprado y no, no bueno, hemos. ido a la tienda y todo y, y eso no lo grabamos. Y también damos un poco de ventaja en, el, en la versión pirata ya que dejamos, hemos dejado el navegador abierto. ¿vale? Empieza el speed test pirata us legal. A ver, que miramos ¿Qué su trama, ¿no? <risa> no, no. Esto censurado. <risa> Capítulo 5, temporada 5. Sí. La primera que enseguida. Ellos lo han comprado. El baro robarlo. Lo están viendo. Él lo está esperando. Están pasando un buen rato. Mientras él desperdicia el suyo. Ellos están experimentando lo que es un auténtico DVD. Es un DVD de un coche. Simplemente él no lo pilla. Píllalo con DVD. Es todo. Es todo. Es La Español. forma en la que deberían verse en las películas. Obten DVDs auténticos y DVDs de alta DVD.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 <risa> bueno Ya tenemos menú y aquí todavía no... ¿Ni la vuelta? Sí, la vuelta, a ver Deja, no os moviamos No carajos, pues lo olvidado Configuración A ver, ¿cómo es eso? Audio en castellano allá. ¿Dónde está eso? Menú no, no principal Está cargando la vuelta de ella, ¿sí? Capítulo 1, ¿no? Episodios. Capítulo 1, ¿no? Capítulo 1. A ver. Puesto play ya. ¿eh? Esperando 10 segundos. 9. De dónde? Este ha sido un simulacro del sistema de emergencia hipnosapo. Como habéis podido ver, el DVD gana a la piratería. Como habéis podido ver, la piratería gana al DVD.